¿Cómo simplificar tus finanzas? Seguro te puedes relacionar con lo siguiente. Si tenemos la casa llena, saturada de cosas, podemos pasar horas limpiando y aún así siempre tener algo fuera de lugar. Siempre hay algo pendiente. Simplemente es difícil mantener el orden. Pasa exactamente lo mismo con nuestras finanzas. Si tenemos demasiados asuntos por resolver, todo se nos sale de control. Lo bueno es que, así como es posible deshacernos de cosas innecesarias para mantener el orden en la casa, también podemos deshacernos de cosas innecesarias para manejar mejor el dinero, y lo podemos hacer desde ya. Hay siete cosas que puedes hacer para simplificar tus finanzas. Primero, establece una sola prioridad. Podemos tener varias metas, construir una casa, comprar un carro, ir de vacaciones, pagar los estudios, jubilarnos temprano. Sin embargo, ayuda mucho a tener una sola prioridad que esté por encima de todo esto. Solo una. Imagina que tu prioridad es la estabilidad financiera de tu familia. Asegurarte de que no les falte lo necesario. Al tener una prioridad, es fácil tomar las decisiones. Imaginemos que no tengo suficiente dinero para comprar el carro que me gusta. El vendedor me ofrece comprarlo en cómodas cuotas. Si me pregunto si este gasto está de acuerdo con mi prioridad, es obvio que endeudarme no juega a favor de la estabilidad financiera de mi familia. Así que compro otro que vaya de acuerdo a mi presupuesto o espero tener suficiente dinero para comprarlo. Una prioridad es como un poste indicador que te ayuda a tomar las mejores decisiones. Así que piensa qué es lo más importante para ti. Anótalo y actúa de acuerdo con ello. Segundo, Maneja un solo método de pago. Tenemos muchas opciones. Podemos, por ejemplo, pagar en el supermercado con la tarjeta de débito para ganar puntos. Para una compra grande, usar la tarjeta de crédito. Para dulces, café y restaurantes, pagar en efectivo. Y en la gasolinera una vez pagamos con la tarjeta y otra en efectivo, dependiendo de cuántos billetes tenemos en la cartera. Al final del mes estamos perdidos. No sabemos dónde y cuánto hemos gastado. Y para saberlo, no nos ayuda a tener que rastrear todos los diferentes métodos de pagos. Para evitar enredos con la tarjeta de débito, la de crédito, la de puntos y el efectivo, elige solo un método de pago, el más sencillo de controlar. Si eliges usar una tarjeta y en ocasiones necesitas efectivo, lo mejor sería sacar el efectivo de la misma cuenta o usar la misma tarjeta para sacar dinero del cajero automático. Así tendrás todo el historial de gastos en un solo lugar. Tercero, reduce el número de tarjetas de crédito. No las recomiendo, pero supongamos que te gusta pagar todo con las tarjetas de crédito. Quizás recolectas puntos o quieres aprovechar el periodo sin intereses. Entonces, considera juntar todos tus pagos y gastos en una sola tarjeta. Así solo tendrás que recordar una fecha de pago. Una tarjeta de crédito es manejable, mientras que controlar varias es un dolor de cabeza. Y si hablamos del límite en la tarjeta de crédito, la vida es más simple si seguimos esta regla. Usar el límite solamente en el caso de una emergencia y pagar el total cada mes para evitar los intereses. Si te cuesta cumplir con ello, considera deshacerte de las tarjetas de crédito por completo. Cuarto, maneja un simple presupuesto. Antes de continuar con este punto, quiero proponerte algo. Amazon tiene un servicio de audiolibros, con buenos libros de finanzas y desarrollo personal. Y al abrir una cuenta te dan gratis tu primer audiolibro. Ellos quieren que pruebes su servicio y si te gusta, te haga su cliente. Si cancelas la membresía antes de 30 días, no pagarás ni un solo centavo y el audiolibro que elegiste es tuyo para siempre. En la descripción y en el primer comentario te dejaré mis recomendaciones sobre cuál audiolibro puedes elegir. Si haces la cuenta de nuestro enlace, a nosotros nos dan unos dólares por la recomendación. Pero bueno, míralo después de ver el video y ahora continuamos con el cuarto punto. Cuarto, maneja un simple presupuesto. Si llevar un presupuesto detallado te parece algo abrumador, divide tus gastos en pocas categorías, como alimentos, salud, casa, ropa, transporte, diversión, Compras en el súper, comida en la calle y bebidas son alimentos. Pago de energía, un nuevo mueble o productos de limpieza son gastos de casa. Todo lo que conlleva ir de un lado a otro es transporte. Y si te compraste unos zapatos, un bolso o un cinturón es ropa. Así es más sencillo anotar los gastos y planear tus futuros gastos según las categorías. Con el tiempo puedes agregar más categorías si sientes que las necesitas. quinto elimina las deudas tomar unas 10 deudas para después convertirlas en una sola con el crédito de consolidación no es un enfoque minimalista la vida es más simple sin deudas y si no podemos evitarlo que sea solo una por ejemplo una hipoteca o un préstamo para financiar nuestro negocio lo tomamos solamente si sabemos que podemos pagarlo en el caso de que ya tengas deuda de consumidor Elabora un plan para pagarlas lo más pronto posible. Quizás esto no pasará mañana, pero estar libre de deudas debería ser tu meta. Sexto, elige un método de ahorro. A veces nos cuesta empezar a ahorrar porque no podemos decidir qué método es el mejor. No hay uno mejor. Lo importante es que el método que elijas te acerque a tu meta. Por ejemplo, en México es popular ahorrar con el reto de los 10 pesos, también puede ser el reto de las 52 semanas. Por otra parte, puedes abrir una cuenta de ahorro donde transfieres cierto dinero después de recibir el pago, y así aprovechas pagarte a ti mismo primero. Si intentas usar todos los métodos, probablemente terminarás agotado, confundido y sin ganas de seguir. Por lo tanto, elige uno solo, apégate a él y mira los resultados. Si no te conviene, ve por otro, pero siempre un método a la vez. Con un buen método que te guste, ahorrar no solo será más fácil, sino también placentero. Séptimo, simplifica tus inversiones. No te animo a invertir todo tu dinero en un solo tipo de activos. Es bueno diversificar, ya que el invertir todo en un solo lugar puede ser riesgoso. Sin embargo, es mejor evitar inversiones complejas. Productos sospechosos que prometen ganancias rápidas, o ganancias increíblemente altas. Y lo más importante, no invertir en algo que no entendemos. En las finanzas, los mejores productos son productos simples. No entiendo algo, no invierto en ello. A muchos les ocasiona noches de insomnio el invertir en algo donde los precios fluctúan rápido. Pasan horas y horas viendo los gráficos. Simplemente no tienen paz. Considera invertir a largo plazo para evitar la necesidad de estar viendo los analytics todos los días. Te ahorrarás mucho tiempo y estrés. Si hay algo que deberías llevarte de este video es No te compliques la vida. Mantén las cosas lo más simple posible. No lo pospongas. Si sientes que son demasiados consejos, elige solo uno y ponlo en práctica desde ya.